Pues buenas tardes eh, compañeras compañeros del, del seminario diplomado este es un gusto saludarles nuevamente en esta tercera sesión de lo que, de lo que es el este, este seminario eh, pues bueno creo que hemos tenido algunas eh, sesiones ya pues, eh, intensas interesantes ¿no? sobre algunos temas que hemos estado abordando eh, y bueno vamos a, a entrar en la tercera sesión eh, y para esta tercera sesión les proponemos eh, revisar, por ahí también les habíamos dejado algunos videos, algunos algunas, este, materiales eh, audiovisuales que se pueden consultar, pero también eh, tenemos ahora eh, pues la posibilidad de, de, de dialogar otra vez, de escucharnos para la, para la siguiente sesión, pero también de ir, de ir empezando este diálogo a través de este mecanismo del video y para el día de hoy, eh, pues la idea es pasar revista un poco por, eh, ya no tanto por las esferas de la dominación, eh, el poder, el capitalismo y todo lo que pues, constituye el andamiaje de, las, de, la, de la hegemonía eh, o de lo que pretende ser hegemónico eh, en, el, en el contexto de la globalización, el capitalismo y la modernidad, y que por supuesto esto tiene un efecto importante en nuestros países latinoamericanos, eh, centroamericanos sino eh, ahora ver un poco la contraparte, pero eh, digamos un poco los antecedentes de lo que hoy día, por ejemplo, eh, este, ha empezado a, a discutirse y debatirse en torno a la descolonización eh, y a los procesos de lucha, emancipación, o en algunos otros países toda esta cuestión del de buen vivir, que también ya se ha venido trabajando, que se ha venido desarrollando que ustedes van a ver en el módulo 2 de manera más profunda. Eh, la propuesta del día de hoy es que podamos empezar a ver cómo eh, en América Latina empezaron a gestarse algunas corrientes, algunas teorías, algunos movimientos sociales, políticos y también de pensamiento filosóficos que empezaron a cuestionar todo este, eh, digamos, todo este debate que se empezó a dar hace ya eh, algún tiempo, y que tiene que ver con eh, la emancipación, la liberación, y que de alguna o de otra manera son los antecedentes a lo que, de, de, lo que también se ha planteado como uno de los ejes de reflexión de este seminario, que es precisamente la idea de la descolonización. Eh, hoy día, este, estos debates de la, en torno a la descolonización, el pensamiento decolonial, etc., pues se han puesto, vamos a decirlo así, un poco de moda, eh, gracias a la obra de algunos autores, de algunos pensadores latinoamericanos y también eh, europeos, o incluso algunos de ellos eh, de Medio Oriente, que han estado eh, planteando diferentes plantea eh, han estado desarrollando diferentes planteamientos teóricos en torno a esto de la descolonización o a la teoría decolonial, pero eh, es justo reconocer y decir que eh, pues todo este debate no empezó con Boaventura de Sousa Santos, no empezó con, con, este, con estos autores que, que hoy día se han puesto un poco más como de moda, sino que eh, todos estos, estos debates eh, tienen, digamos, unos, una serie de antecedentes eh, desde los años 30, los años 40, los años 50, eh, en diferentes países, y que eh, este planteamiento de la descolonización... Eh, no puede entenderse hoy día, si no revisamos la obra de otros autores que pues han cobrado ya cierta relevancia, pero que eh, este, pues han sido un poco olvidados también al mismo tiempo, como eh, por ejemplo, Franz Fanon, que sería tal vez uno de los más importantes, Aime César eh, digamos como de, de algunos de los, más, de los más antiguos, pero también eh, algunos autores más contemporáneos, eh, más recientes, eh, sobre todo algunos eh, a nivel latinoamericano, como Enrique Dussel, que seguramente ya lo habrán eh, revisado, escuchado a lo largo de estas sesiones, eh, entre otros autores más, ¿no? que ya mencionábamos hace un rato, Aventura, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, lo que van a plantear autores como, como Franz Fanon, por ejemplo, en sus primeras obras sobre el colonialismo, van a ser, va a ser esta idea precisamente de que eh, el colonialismo, es, es algo así como la cara oculta de la civilización, o la cara oculta de la modernidad. ¿no? Es decir, eh, por un lado, como ya lo habíamos visto desde la primera sesión, recordarán ustedes, la modernidad se prometió a sí misma ser pues, un movimiento de liberación de las conciencias, de igualdad entre los hombres, eh, eh, ahí obviamente desde una perspectiva que no reconoce a las mujeres, ¿no? en esa época de, la, de los inicios de la modernidad. Eh, y plantean también eh, esta idea de eh, este, dominar a la naturaleza, de que esté al servicio de nosotros, pero algunos de sus planteamientos más importantes es el tema de la libertad. El hombre, se supone, a través de la modernización, de la modernidad, de la liberación de la fuerza de trabajo, va a poder ser libre, plenamente libre, porque va a poder desarrollar todas sus facultades intelectuales, todas sus facultades eh, y sus capacidades tecnológicas, científicas, pero también porque este, va, va a tener libertad de pensamiento, eh, va a desarrollar, eh, digamos, una perspectiva eh, orientada hacia la fraternidad, hacia la paz, hacia la igualdad, etcétera, etcétera. Todos estos son, digamos, los, los, las promesas de la modernidad que la modernidad nos había hecho. Sin embargo, eh, desde antes de que los autores posmodernos ya plantearan críticas a, este, a esta perspectiva, hay que reconocer que eh, autores estos autores como Franz Fanon, empezaban a mencionar y a reconocer que, eh, pues la, pero esto desde hace mucho tiempo, desde, desde la, la, la a mediados del siglo pasado, empezaban ya a reconocer que, eh, que la modernidad tenía una cara oculta, y que esta cara oculta pues era la cara oculta del esclavismo, del imperialismo, de la modernización, eh, y de todo aquello que había terminado por someter y por sojuzgar a todos aquellos pueblos no occidentales, le entiéndase principalmente África, Medio Oriente, eh, y por supuesto América Latina, incluso antes América Latina, desde el siglo XVII, eh, siglo XVI, y, y sobre todo a, todo a lo largo de todo el siglo XVII. Eh, y entonces, eh, lo que plantearon estos autores es que la modernidad y sus logros, los logros que, que haya podido tener la modernidad, no podían entenderse si no es en el contexto de la colonización, del esclavismo, de esta cara oculta o de este lado oscuro de, de la propia modernidad y de la propia civilización. De hecho, lo que van a plantear estos autores es que, la, la, digamos, algunos autores previos había, habían planteado una, una dicotomía, un, una separación entre dos aspectos que parecían irreconciliables. Por un lado, la civilización y por otro lado la barbarie, y se decía, lo que decía la modernidad es, la civilización es lo que nos va a permitir salir de la barbarie, ¿no? Recordemos autores como Thomas Hobbes, que planteaban esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, y lo único que puede garantizar que el hombre respete al prójimo, que no le haga daño, que no lo robe, que no lo asesine, etcétera, etcétera, son las leyes y el Estado, ¿no? El estado es entendido en la modernidad como este gran regulador de la vida social que va a permitir garantizar la paz, garantizar la tranquilidad. A eso se le va a conocer como el proyecto civilizatorio de Occidente, ¿no? el Estado en la modernidad capitalista. Eh, y lo que van a plantear estos autores es que en realidad eh, no hay tal dicotomía o tal separación entre barbarie y civilización. Es decir, que no es verdad que ahí donde hay mayor civilización hay menos barbarie. Y donde hay más barbarie, hay menos civilización. Lo que van a plantear estos autores es que eh, la, barbarie, la barbarie es parte de la civilización misma. Es decir, las, la civilización moderna, el Estado, las leyes, etcétera, etcétera, no surgen de la nada, no surgen de un contrato social como se había pensado en la modernidad, eh, digamos de, de un contrato que surge de la buena voluntad entre hombres libres que deciden establecer un consenso, un contrato, un acuerdo, una ley y a través del Estado garantizar la sana convivencia, sino que más bien la civilización, el Estado, la modernidad, las leyes, todo eso surge en el contexto de la guerra, surge en el contexto de la opresión, de la, del salvajismo este, civilizado, de la modernidad, y que, eh, y que incluso toda la riqueza de los países europeos en términos económicos no podría entenderse si no fuera gracias a la esclavitud,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 un proceso de, de guerra injustificada, de violencia, de, de, de asesinato ¿no? hacia los pueblos eh, sometidos por Occidente, todo eso en nombre de la civilización. Entonces, lo que van a plantear estos autores es la, la barbarie es parte de la misma civilización, no es lo contrario a la civilización. Eh, ¿Y qué, qué mejor este, eh, digamos, ejemplo para estos autores como... Franz Fanon, por ejemplo, eh, un autor africano, que decir, bueno, para muestra está ahí, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o, este, o, o todo lo que ya hemos visto, digamos, que eh, se ha dado en otros continentes en nombre de la civilización. Entonces, eh, lo que van a plantear estos autores es que no necesitamos liberarnos de la, de la tradición y de lo arcaico sino que más bien necesitamos emanciparnos de la modernidad. Es la modernidad la que nos está, eh, el capitalismo, el colonialismo, eh, son todos estos eh, dispositivos los que nos están encadenando, los que nos están oprimiendo, y es precisamente contra ellos que tenemos que rebelarnos, este, tenemos que rebelarnos contra el Estado, tenemos que rebelarnos contra el capitalismo, y contra toda forma de opresión de las clases, eh, subor, este, de las clases eh, hegemónicas, y que tratan de imponerse sobre las clases subalternas. Entonces, eh, es cuando empieza a surgir esta idea o este concepto de la liberación, pero ya en un contexto eh, distinto a la libertad, eh, digamos que se planteaba eh, de, de manera individual e individualista en la modernidad, ¿no? en donde se decía, cada hombre puede ser libre a través del uso de su razón, del uso de su inteligencia y de todas sus facultades. Lo que van a plantear estos, estos autores... Eh, es más bien una liberación colectiva, una liberación de los pueblos subordinados. Y lo que van a plantear también es que eh, no hay nada más legítimo que la liberación del, con respecto a los opresores. Ahí donde los opresores lo único que están haciendo es negar la vida, eh, negar la reproducción de la vida de, eh, de, de los pueblos eh, subalternos, eh, por supuesto en los países más allá de Occidente. entonces es muy interesante observar cómo eh, desde la periferia, desde los países eh, latinoamericanos, africanos, etc., empieza a producirse también un pensamiento de liberación, un pensamiento emancipatorio, un pensamiento que va a tratar de romper con los cánones, con los estereotipos y con los dogmas del pensamiento racional, moderno, ilustrado eh, y que, por supuesto, encubre al capitalismo. Entonces eh, va a ser muy interesante ver a, a un conjunto de autores que van a surgir y para el caso de América Latina van a surgir otros autores muy interesantes tal vez uno de ellos el más representativo sin duda es Enrique Dussel pero por supuesto no es el único eh, que van a plantear esta esta perspectiva eh, esta perspectiva de la liberación va a abrevar mucho del marxismo es decir va a retomar muchas de las ideas de Marx muchas de las ideas de autores marxistas, por supuesto también de Engels, pero eh, van a tratar de no conformarse o de no quedarse con Marx, sino que van a decir, bueno, Marx nos da algunos elementos, algunas ideas para entender pues, la dominación económica, eh, la dominación de una clase por encima de otra. Eh, es interesante ver cómo estos autores van a decir, bueno, Marx nos ayuda a entender la explotación, nos ayuda a entender eh, la dominación económica de una clase sobre otra clase pero hay otras formas de dominación que el marxismo no nos alcanza para entender. ¿no? Y es precisamente la dominación cultural, la dominación racial, la dominación de una lengua sobre otra, o la exclusión. Es decir, el marxismo nos sirve para entender la, la dominación y la explotación, pero ¿qué pasa con los excluidos? Es decir, con aquellos que ni siquiera tienen, lo digo entre comillas, el privilegio de ser explotados por el propio capital. Entonces, eh, empieza a surgir, un pensamiento en América Latina que se conoce como el pensamiento de la exterioridad. Es decir, los que están más allá del centro, los que están en la, en la periferia, los que están absolutamente en los márgenes, eh, en las afueras, digamos, del pensamiento dominante eh, y, por supuesto, de la política dominante. Entonces, eh, lo que van a plantear estos autores es que eh, una primera fase o un primer momento de la liberación o de la emancipación es el momento de la toma de conciencia, es decir, el momento en el que lo oprimido y el excluido toman conciencia de su condición, de su condición de explotados, de oprimidos, de excluidos, de subordinados o de subalternos, ya sea a una fábrica, ya sea a un patrón, ya sea al estado, ya sea a una, este, a un cacique, no. Ese momento en el cual, eh, digamos, la, la, la mentalidad oprimida toma conciencia de su ser oprimido, de su ser excluido y, eh, y digamos eh, se asume como lo que es, ¿no? Como un explotado, como un excluido, porque lo que precisamente nos muestra el propio Marx y lo va a mostrar también la filosofía de la liberación es que precisamente la hegemonía o una de las de los trucos, digamos, del pensamiento moderno y de la modernidad capitalista va a ser el hecho de que los oprimidos y los excluidos no se den cuenta de que lo son. Es decir, eh, es, es decir, cuando la hegemonía eh, cierra su círculo y se vuelve, eh, digamos, eh, digámoslo así, en parte ya digamos, del sentido común de los, de los oprimidos. Es decir, cuando los, los dominados eh, asumen el, el, la visión del mundo de los dominadores como la mejor visión del mundo, como la única visión del mundo posible. Eh, aquí incluso quisiera utilizar un ejemplo que puede, creo que puede ser útil y que va a van a desarrollar algunos autores eh, este, importantes para empezar el propio Gramsci, que ya habíamos mencionado hace algún tiempo, y perdón por estar mencionando tantos autores, pero en este caso creo que sí va a ser un poco necesario para poder sobre todo ubicar algunas ideas y algunos conceptos. Eh, Gramsci y la corriente de estudios gramscianos de la cultura eh, planteaban la idea de que existen eh, diferentes formas de la cultura. Una de esas culturas es la cultura popular, que es la cultura del pueblo, la cultura que se expresa, por ejemplo, en una fiesta patronal, que se expresa, por ejemplo, en la cocina tradicional de una comunidad, que se expresa en los cargos comunitarios, que se expresa en la lengua, en la cosmovisión, en los rituales, en una comunidad rural, en una comunidad indígena, pero también en un barrio urbano, por ejemplo, en un barrio urbano donde de repente eh, la gente empieza a crear sus propios lazos de solidaridad eh, para, por ejemplo, eh, arreglar los baches o pintar la escuela o, o cualquier otro acto comunitario, digamos, eh, o de repente cuando llega la feria y la gente sale a, a disfrutar la feria, este, los castillos, etc. Todo eso, dice, dice Gramsci y autores que lo, que lo siguen, eh, es parte de la cultura popular, la cultura del pueblo, ¿no? la cultura que le permite a la comunidad mantenerse unida, mantenerse cohesionada, mantenerse este, en, una, en una vinculación orgánica, ¿no? este, incluso eh, mantener una, una identidad cultural colectiva, que le permite de alguna manera distinguirse de otras colectividades externas o de o incluso de la comunidad vecina. Pero dice, dicen estos autores. Pero una cosa es la cultura popular y otra cosa es la cultura popularizante. La cultura popularizante eh, es diferente a la cultura popular. Se parecen pero no son lo mismo. Porque lo que va a decir este Gramsci es la cultura popular es la cultura que consume el pueblo eh, a través de su gastronomía tradicional de estas fiestas tradicionales que decíamos, pensemos por ejemplo en la fiesta patronal, y esa es, una, esa es una, una forma de cultura que el pueblo produce para su propio autoconsumo, digámoslo así, ¿no? el pueblo la produce para sí mismo, para mantener toda esta identidad cultural y esta cohesión que ya mencionábamos. Pero hay otra cultura que también consume el pueblo, pero que no es producida por el pueblo, ¿sí? es decir, una cultura que eh, también el pueblo consume, de la misma manera que consume la fiesta patronal, también consume Televisa, por decir algo. ¿no? Entonces, eh, el pueblo está consumiendo las telenovelas, está consumiendo estos programas este, eh, absurdos muchas veces de Televisa, etcétera, etcétera. Os pues digo, por poner un ejemplo, ¿no? menciono ahorita Televisa, seguramente este, en otros países será otro caso, ¿no? pero bueno, eh, digamos, esta televisión pública, ¿no? este, perdón, privada en manos de algunos empresarios. Eh, que eh, finalmente lo que hacen es producir un bien, un consumo, un bien de consumo cultural que eh, lo consume el pueblo, las clases subalternas, las clases más dominadas, pero que no la produce el pueblo, sino que la produce la élite. Entonces dice Gramsci, mucho ojo, esa cultura sí la consume el pueblo, también es para consumo popular, pero no la produce el pueblo, ¿no? sino que la produce eh, las élites, y son precisamente las herramientas ideológicas que utiliza la élite para eh, dominar, para construir su hegemonía, para construir, para imponer su visión del mundo y lograr que los subalternos se apropien, interioricen, naturalicen y vean como natural y como normal esa visión del mundo que les están imponiendo. Entonces, a esa cultura, dice Gramsci, no, se le, llama, no le vamos a llamar cultura popular, le vamos a llamar cultura popularizante. En síntesis, es una cultura producida por las élites para el consumo del pueblo. Eh, entonces, lo que van a plantear estos autores, regresando otra vez al, al tema de la liberación y de la emancipación, va a ser la idea de que eh, el primer momento, digamos, en el proceso de la liberación del, colectiva de los pueblos, es el momento en el cual el pueblo toma conciencia de eh, su, su condición eh, subalterna, cuando es capaz de darse cuenta de que eso que le están imponiendo como la visión del mundo dominante, esta cultura popularizante, es un instrumento de dominación. No es entretenimiento, no es cultura, no es esparcimiento, no es educación, sino que más bien es un instrumento de control, es un instrumento de imposición de valores, de símbolos, es un, es un instrumento para que la, la élite eh, digamos se imponga de manera suave, de manera armoniosa, de, sin entrar en mucho conflicto, vamos a decirlo así como un cuchillo sobre mantequilla, sobre las clases, sobre las capas subalternas o las clases dominadas. Entonces, eh, lo que van a decir los autores que plantean esta idea de la liberación es que es muy difícil que cuando, que, o sea, es más fácil lograr la emancipación cuando el pueblo está consciente de que es dominado, eh, que cuando el pueblo no está consciente de que es dominado porque incluso eh, aspira a ser como los dominantes, es decir, este, aunque no lo sea o sea, aunque no sea una persona de clase media acomodada o de clase alta pero esa persona lo que busca es eso lo que busca es acomodarse subir en la escala social tener ya no un carro sino dos tener una, dos o tres casas eh, tener una cuenta en el banco y cada vez ir escalando en la eh, vamos a decirlo así, en la escalera social ¿no? entonces cuando, cuando ya estamos todos en esa lógica, digamos de, de consumir, de individualismo de, del consumo por el consumo porque el consumo me da prestigio, me da estatus en la vida social, porque yo puedo presumirle a mi familiar o a mi vecino el carro último modelo que me acabo de comprar, aunque el vecino a lo mejor no sabe que, el, que lo compré a crédito ¿no? y que lo estoy pagando y que me llame endeudé por 40 años o 30 años para pagar ese auto y que para cuando lo acabe de pagar seguramente el auto, el auto ya ni va a servir. Pero no importa, lo importante es que ese auto o esa, ese televisor o esa casa que también compré a crédito pues me van a dar estatus, me van a dar este, un, un, una posición eh, pues no jerárquica, pero sí de cierto reconocimiento social en el entorno social. Entonces, eh, ¿qué es lo que plantean estos autores? Que esa, ese momento es muy difícil de romper. Eh, eh, es a lo que autores como Enrique Duce le van a llamar el quiebre hegemónico. Eh, el, eh, lograr el quiebre hegemónico es el momento más difícil de, de la, del proceso de emancipación porque es el momento en el cual, eh, para empezar, la gente puede tardarse años o décadas o tal vez nunca darse cuenta de que toda su vida vivió en una condición de opresión, en una condición de dominación. Y porque incluso cuando se torna, cuando se da cuenta de ello, cuando después de un proceso a lo mejor de reflexión o de un proceso de introspección o de diálogo con alguien más, puede ser por ejemplo a través de la educación popular, es un proceso doloroso, es un proceso doloroso darse cuenta de que eso que te habían vendido como el modelo de vida dominante, como el modelo a seguir eh, en realidad no es más que una fantasía no es más que una trampa para hacernos caer de este consumismo, de este individualismo y de esta forma de vida capitalista, sin que seamos capitalistas porque el hecho de que yo consuma y trabaje y trabaje como, como esclavo este, para que me paguen un salario y trabaje horas extra y reciba un salario, pues hay más o menos decente para que yo vaya y y me compre este, todo lo que me pueda comprar en la tienda y me endeuda y pida créditos, pues eh, en realidad este, es, es difícil, digamos, eh, salir digamos de ese circuito, de ese círculo vicioso, van a decir estos autores. Entonces, lograr el quiebre hegemónico es, un, es una tarea difícil, porque incluso eh, se han dado como situaciones o procesos en los cuales eh, ciertos bloques del, del, del pueblo logran tomar el control del Estado, pero no logran un quiebre hegemónico, porque la gente sigue pensando todavía como, como se pensaba en, en, en, en, anteriormente. ¿no? Entonces, eh, es un poco eh, o mucho esto que en México ahora se debate, sobre todo a raíz de que llegó el actual gobierno, que yo sé que hay muchos debates y muchas eh, polémicas, ¿no? y sobre todo quienes se ubican más en la izquierda no reconocerían o no, no aceptarían que, que hay un gobierno de izquierda en la actualidad, eh, y, y otros incluso dirían que más bien es un gobierno de derecha mientras que la derecha diría que es un gobierno ultraizquierdista, comunista, en fin ya ven que hay todo este debate ahí en el cual no me voy a meter pero eh, este, lo que sí es cierto es que, y eso creo que lo podemos constatar en un país como México que a raíz, digamos, de que se empezó a dar este proceso a nivel social y político eh, que se conoce hoy día como la cuarta transformación pues eh, ahora incluso hasta la gente se ubica en ¿Qué eres tú? Este? ¿Eres fifí o eres este, del pueblo? ¿O eres eh, este, obradorista? ¿no? Entonces, eh, hay, digamos, como que una modificación o una transformación de la conciencia donde mucha gente ya no, ya no se avergüenza, digamos, de ser pobre, ¿no? o ya no se avergüenza de no tener eso que el capitalismo le había prometido que iba a tener, pero que no necesariamente eh, ha logrado tener y que tal vez seguramente nunca llegará a tener con el trabajo que tiene y el salario que tiene. Pero, sin embargo, eh, digamos, hay una, un desplazamiento de esta carga de negatividad hacia el, hacia el ser pobre, hacia el vivir en una colonia popular, o el ser marginado, y ahora ya no necesariamente se le ve como algo negativo, ahora incluso se le ve como algo negativo ser fifí, ¿no? Y entonces el fifí, pues es ese, este, esa persona eh, que no tiene conciencia, que, que a lo mejor se cree que es de clase media alta y ni siquiera lo es, pero que tiene, digamos, esta idea de que de que en algún momento lo va a hacer, o a lo mejor se ve a sí mismo como clase mediero, aunque a lo mejor su salario sea un salario mínimo y apenas tenga para pagar las cuentas, ¿no? pero él se ve a sí mismo como una persona, este, digamos, de las clases acomodadas. Entonces, eh, no deja de ser interesante ver cómo este, este debate que daban estos autores eh, tiene correspondencias con lo, que, con lo que podemos encontrar en, en la realidad. ¿no? Y sé que a lo mejor estoy poniendo un ejemplo muy local para México, que a lo mejor podemos ampliar o discutir un poco más ahora que nos veamos. El caso es que, en resumidas cuentas, el proceso de la liberación, dicen en autores como Ducel, pasa por un proceso de toma de conciencia que se conoce como el quiebre hegemónico, es decir, el momento en el cual la gente no se libera necesariamente o no hace una revolución para liberarse, pero sí toma conciencia de que es, vive en una condición subalterna y eso eh, muy probablemente le lleve eh, o lo inspire o lo motive para eh, organizarse con el vecino, con la familia, en el barrio, en la comunidad, y empezar a tratar de cambiar estas, estas condiciones estructurales de pobreza, de marginación, de exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que es interesante ver esta parte, ¿no? Esta parte de la, de la toma de conciencia, del quiebre hegemónico, pero también estos autores plantean la idea de que otro momento importante del proceso de liberación de los pueblos, de los pueblos eh, frente a la dominación imperialista, hegemónica y capitalista, es precisamente el momento de la resistencia. ¿no? Eh, y sobre esto creo que hay todo un debate muy interesante que, que valdría la pena eh, profundizar en él. Eh, ¿Qué es resistir? ¿O qué es la resistencia? ¿O cuándo resistimos frente a algo? Eh, autores como Michel Foucault de, planteaban que a toda forma de poder, a toda forma de ejercicio del poder, Siempre habrá un contrapoder, es decir, algo que se le oponga, ¿no? Veámoslo en la familia, por ejemplo, ¿no? El padre trata de imponerse sobre el resto de la familia y a lo mejor durante algún momento hay sometimiento, pero habrá algún momento en el cual un hijo, una hija o la esposa se opongan a la, a la, a la visión dominante, ¿no? Eh, lo mismo ocurrirá a lo mejor en la comunidad. Alguien trata de tomar el control de la comunidad y nunca, aunque a lo mejor la mayoría de la comunidad no diga nada, ni haga mucho por oponerse a ese poder, siempre habrá a lo mejor alguien que no, que no esté conforme o que se oponga y resista. ¿no? Entonces, lo que va a decir Foucault es, la resistencia es consustancial al poder. No hay poder sin resistencia. Ahora, el punto es que es la resistencia. La resistencia eh, va a ser entendida por autores como Foucault como una eh, forma, digamos, de, eh, de generar, una suerte de contrapoder o un poder en sentido contrario al poder dominante, al poder hegemónico y que eh, muchas veces no se plantea como objetivo eh, transformar la condición en la que se encuentra esa, esa persona o esa colectividad que sufre, digamos, eh, de ese poder que se le impone, sino sencillamente impedir que este poder que pretende avasallarlos los avasalle o que siga avanzando. Es decir, eh, vamos a decirlo así, la resistencia es entendida por Foucault como una suerte de respuesta frente a algo, ¿no? es decir, no va a ser el que resiste, no es el, no es el que está tomando la iniciativa de eh, una acción política, sino que más bien el, el, el que resiste eh, eh, está generando una, una reacción, vamos a decirlo así, un poco redundantemente reactiva, frente a otro poder que trata de imponérselo. Entonces, resistir es impedir que, que otro o que una empresa o que el Estado eh, pase sobre encima de mis derechos, me avasalle, imponga un, un este, control en mi territorio, una autoridad en mi territorio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, la resistencia podríamos resumirla como eh, un conjunto de estrategias que tienen, digamos, las personas a nivel individual, pero también a nivel colectivo para enfrentar un poder que pretende avasallarlos, que pretende dominarlos o que pretende negarlos. De tal suerte que eh, algunos otros autores, como por ejemplo James Scott, van a plantear la idea de que hay diferentes formas de resistencia. ¿no? Eh, por ejemplo, si una persona, perdón, va, pongamos primero el ejemplo contrario. Si una comunidad eh, se entera de que le van a poner una, un proyecto ineléctrico o una minera en su territorio, y entonces, cuando se enteran de eso, salen a la calle, a la avenida o a la carretera y, este, y hacen una serie de pancartas y empiezan a marchar este, y empiezan a decir, fuera la mina, eh, estamos en defensa del territorio, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo que seguramente será muy común a cualquiera de nosotros y nosotras, eh, va a decir James Scott, pues lo que se está generando ahí es una acción colectiva que podría entenderse como una forma de resistencia. Es decir, esta comunidad se está resistiendo a este poder que pretende imponerse. Pero lo que va a decir es, esa es una resistencia, vamos a decirlo así, explícita, una resistencia evidente, que podemos, vamos a decirlo así, observar con el solo hecho de estar ahí o de ser parte de esa comunidad. Pero también hay otras formas de resistencia que son más sutiles, que son menos imperceptibles y que eh, de alguna o de otra manera también le imponen límites al poder. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando... Este, te dice tu mamá, y cuando eres niño y te dice tu mamá que vayas a comprar este, algo que te encargó en la tienda y, este, y, que, si, y que por favor eh, no te vayas a tardar ni te vayas a gastar el, el vuelto, el cambio ¿no? de las tortillas que te mandó a comprar ¿Qué pasa si por ejemplo en lugar de irte a comprar las tortillas eh, o ir a la tienda a comprar la carne que te encargó eh, te vas a los videojuegos y terminas gastándote ese dinero este, en, en, no en lo que te encargaron, sino en otra cosa que a ti te interesaba más que, que llevarle tortillas o carne a tu familia. Eh, va a decir James Scott, pues es una forma de resistencia muy incipiente, tal vez, muy discreta, tal vez uno la vería solamente como desobediencia o como rebeldía o otra cosa, pero va a decir también es una forma de resistirse a un poder que en este caso opera a nivel familiar, ¿no? Eh, o qué pasa, por ejemplo, dice James Scott, cuando a un trabajador en una fábrica le dicen que tiene que llegar más temprano y que produzca más y lejos de hacer eso, este trabajador llega tarde y cuando está en el trabajo eh, hace tiempo y deja pasar el tiempo y no le echa ganas para trabajar y producir este, 50 tornillos y en lugar de producir 50 tornillos solamente produce 20 porque este, finge que está enfermo porque le mete una, este, una, un fierro o algo a la máquina y la máquina se descompone, o por el sencillo hecho de que este, eh, a lo mejor la persona dice eh, voy a robarme la, la herramienta que utilizo para trabajar, para que el día de mañana ya no haya herramienta para que yo me, me obliguen a trabajar. Es decir, la, es una persona que está a lo mejor no oponiéndose, no se está resistiendo abiertamente frente al dueño de la empresa o al patrón, no se está organizando con otras personas para hacer una huelga y decir, ya no queremos que nos exploten, pero está utilizando algunas estrategias individuales para darle la vuelta al poder y para ejercer cierta resistencia, para resistirse de alguna o de otra manera al poder que se trata de imponer. Entonces, lo que vemos es que la resistencia es un concepto que nos gusta mucho usar, ¿no? sobre todo desde, la, desde el ámbito de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, de las ONGs, Utilizamos mucho el concepto de resistencia, ¿no? Las comunidades en resistencia, los pueblos en resistencia. ¿Pero qué es la resistencia? La resistencia son muchas formas de entender la resistencia. No es lo mismo una resistencia que se ejerce a nivel individual de manera muy discreta, como el caso de la fábrica que les decía, o una resistencia que se da a nivel colectivo de una comunidad que eh, se opone de manera colectiva y organizada a un, pro, a un megaproyecto extractivista. Entonces, la, el espectro de la resistencia es muy amplio, la resist, las formas de resistencia son muchas, pero al mismo tiempo lo que van a decir estos autores, eh, eh, estos autores eh, de la liberación es que la resistencia no puede ser en ningún momento el fin, ni puede ser solamente, eh, vamos a decirlo así, eh, el objetivo fundamental de una organización. Es decir, eh, la gente, dicen estos autores, bueno, ellos lo dicen en términos muy, muy teóricos, muy complejos, yo trato de de traducirlo un poco en un, en un lenguaje más más sencillo ¿no? este y lo que dicen estos autores es nadie resiste por gusto nadie resiste por hobby el que resiste muy probablemente en lugar de estar resistiendo ahí en, en, en, en la marcha o de estar resistiendo en este eh, en el meeting eh, a lo mejor el que resiste preferiría estar en su casa con su familia o preferiría estar en su casa, en su parcela, trabajando la tierra, o preferiría estar en su taller mecánico, este, trabajando para el sustento de su familia. Es decir, la resistencia eh, regularmente es una respuesta, una reacción frente a algo que no se nos impone, y, y que la gente se ve obligada a realizar, porque no le queda de otra, porque se ve acorralada. Porque si no lo hace, lo puede perder todo, puede perder su empleo, puede perder su comunidad, pueden perder sus recursos naturales, su tierra, su agua. Es decir, la gente regularmente prefiere vivir una vida tranquila, una vida ajena a los conflictos, una vida en su casa, con su familia, en su trabajo, y solamente en situaciones extremas es cuando la gente se ve obligada a organizarse para resistir o a resistir de manera individual. Entonces, la resistencia es una circunstancia, es una, circun una situación circunstancial no es, un, medio, no es un, de un fin, sino que es un instrumento para volver a, re, a regresar al estado natural de las cosas. Es decir, la gente no quiere pasar resistiendo toda la vida, no no quiere de, decir, bueno, yo ya estoy en la resistencia y quiero hacerme viejo resistiendo, no. La gente dice, bueno, estoy resistiendo porque estoy esperando que en uno, dos o tres años, pues logremos triunfar, logremos detener este proyecto extractivista y yo pueda regresar a mi vida cotidiana como era antes, no, no me la quiero pasar aquí resistiendo toda la vida, pues yo no vine a la vida a resistir, yo vine a la vida hacer ser feliz, ¿no? Entonces, eh, de repente se idealiza mucho esta idea de la resistencia, creo yo, ¿no? Como si la resistencia fuera eh, algo deseable, ¿no? Algo que todo mundo, a lo cual todo mundo aspira y quisiera lograr, ¿no? O, o fuera como un estado de, aspiracional al cual se pretende llegar. Y no necesariamente esto es así, y eso lo platica uno cuando, o eso lo entiende uno cuando muchas veces platica uno con la, con la gente que está en algún proceso de resistencia. Pero por otro lado, dicen estos autores, eh, como Enrique Dussel y compañía, ¿no? No, no, no voy a citar a tanto autor ahorita, eh, la resistencia también es un momento, vamos a decirlo así, insuficiente, porque cuando la gente está resistiendo, eh, se está oponiendo a algo, pero no necesariamente está transformando su condición, ¿no? no necesariamente está transformando su condición subalterna, sino que desde su condición subalterna trata de ponerle un límite al que trata ya de avasallarlo por completo, pero, pero su, su condición subalterna sigue ahí. Su condición de dominado sigue ahí. Lo que pasa es que estamos tratando de ponerle un límite a esa dominación. Pero de lo que se trataría, van a decir estos autores, para, la, para iniciar un proceso de liberación frente a la dominación, es de transitar de la resistencia a la, a la construcción o a la conquista del poder. Es decir, eh, a lo mejor decimos, bueno, no vamos a conquistar el poder del Estado porque no nos interesa el poder del Estado, como dirían, por ejemplo, los zapatistas en México. Hubo otro tipo de movimientos como los movimientos anarquistas que decían, dirían, yo no estoy en búsqueda de conquistar el Estado, yo no creo que el Estado sea, de que tener el control del Estado sea el objetivo, digamos, de la lucha para transformar el mundo, pero eh, hay otros autores u otros movimientos que dicen, bueno, nosotros le estamos apostando no a conquistar el poder o a arrebatarle el poder a la clase dominante, sino más bien a construir el poder popular, o el poder desde el pueblo, el poder desde las propias comunidades. Entonces, independientemente desde la perspectiva que se quiera ver esta idea de la construcción del poder popular o de la conquista del poder popular o de arrebatarle el poder, el poder al, al Estado, perdón, a la clase dominante, el poder del Estado, es decir, tomar el control del gobierno, en otras palabras, para desde ahí controlar el Estado, eh, independientemente de todo ese debate, lo que sí están planteando estos autores es que eh, los movimientos sociales que pretenden transformar su condición subalterna, su condición de dominados, tienen que ir más allá de la simple resistencia. Resistir no puede ser el objetivo, porque cuando resistes solo, a lo mejor le pones un límite al proyecto extractivista, le logras ganar o logras derrotarlo, pero ese proyecto extractivista muy probablemente siga ahí. Y ahorita son a lo mejor los canadienses, pero dentro de poco a lo mejor será una minera alemana y después vendrá eh, a lo mejor otro proyecto extractivista ya no será una mina, sino que ahora será... Una carretera o será otra cosa, ¿no? Entonces, lo que van a plantear estos autores es que la resistencia tiene límites y la resistencia, la resistencia que no se plantea ir más allá de sí misma para transformar las condiciones en las cuales eh, estos, estos, este, esta dominación, esta hegemonía o esta subalternidad se construye, eh, estará condenada a, en algún momento, tener que pasar por lo mismo, ¿no? Eh, recuerden ustedes, por ejemplo, el caso en México de, este, del, del aeropuerto en Texcoco, ¿no? el caso de San Salvador Atenco, ¿no? que fue un caso muy sonado, donde eh, en la época de Fox, eh, del presidente Vicente Fox, este, eh, se intentó imponer este, este aeropuerto y el movimiento resistió y resistió y logró detener el proyecto. Pero qué pasa que finalmente el poder seguía siendo el mismo, los la élite neoliberal seguía gobernando y cuando eh, toma el poder eh, nuevamente otro presidente del mismo corte neoliberal, revive el proyecto y trata de imponerlo. Entonces, eh, digamos que la resistencia había logrado parar el proyecto, eh, pero el proyecto seguía latente ahí. Eso no quiere decir que el proyecto extractivista hubiera terminado. El proyecto continuó solamente porque por otros medios y trató de, de volverse a imponer. Entonces, ¿qué es lo que van a plantear estos autores? ¿Qué eh, es importante? Eh, plantear es, no sé, esta idea de la resistencia, pero siempre y cuando la resistencia vaya un poco más allá de, la, de sí misma. Entonces, eh, todo esto lo planteo, no porque, evidentemente, y lo decía desde la sesión anterior, no porque yo pretenda que ustedes comulguen con mis ideas o, o, o, o asuman que esto que yo les estoy planteando, así es, ¿no? o que así es, digamos, esta perspectiva. Digamos, un poco lo, lo hago, eh, un poco para provocar el debate ¿no? ahora que nos veamos el próximo jueves para debatir un poco y saber si ustedes estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo con esta perspectiva y en todo caso debatir esta es obviamente la perspectiva de una serie de autores de una serie de planteamientos pero que eh, tendrían eh, digamos otro tipo de planteamientos desde otro ámbito ¿no? entonces eh, bueno va, va un poco por ahí este planteamiento esta idea ¿no? de ver eh, cuáles son las posibilidades y los límites de la resistencia eh, la resistencia, insisto, es una un planteamiento interesante, no. Incluso, pues, muchos movimientos sociales le apuestan a la resistencia, pero eh, este, hasta dónde, digamos, esto puede puede, digamos, eh, lograr contener la voracidad del propio capitalismo, no. Yo recuerdo este eh, cuando en algún momento y eso también, por supuesto, es un planteamiento que está como para debate, no, no, no, no pretendo que lo que lo asuman ni mucho menos. Pero eh, recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estuvo el presidente, ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en México, en Coyoacán, en alguna ocasión que visitó México, eh, y se reunió con, con representantes de organizaciones sociales, de movimientos indígenas y campesinos, y él planteaba algo muy interesante y decía que en Bolivia los pueblos indígenas habían resistido durante siempre, o sea, desde la llegada de los españoles, los pueblos habían estado siempre en resistencia, resistiendo al poder, resistiendo al Estado, resistiendo a la dominación, resistiendo al colonialismo, resistiendo a la explotación, resistiendo al esclavismo, resistiendo al extractivismo, etcétera, etcétera. no Pero que habían entendido que, que ya se habían cansado de resistir y que era necesario pasar de la resistencia a la, a la lucha por la toma del poder. Porque si no, si no se planteaban ellos tener como pueblos indígenas en Bolivia el control del, del Estado, de las instituciones, etcétera, etcétera, pues iban a estar condenados a una eterna resistencia y, y lo que querían era que su resistencia no fuera eterna, que no fuera siempre estar eh, resistiendo frente a los dominadores, sino darle la vuelta a la situación, ¿no? transformar esta situación de, de, digamos, de manera radical, un vuelco de 360 grados, que fuera provocando al paso del tiempo, ¿no? en un proceso de larga duración, que los pueblos indígenas en Bolivia dejaran solo de ser los que siempre resisten, para convertirse en los que toman el control del Estado, el control de las instituciones, el control del presupuesto, el control de las leyes, el control de la educación, el control de su territorio, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, porque la resistencia decía Evo Morales en aquella ocasión no puede ser eterna, porque entonces eh, lo que nos estamos condenando siempre es a seguir siendo siempre los subalternos que resisten frente a los dominadores. ¿no? Entonces, es importante, decía Evo en aquella ocasión, transformar radicalmente esta condición ¿no? y por eso decían ellos, eh, eh, decía Evo en aquella ocasión, nosotros con el zapatismo entendimos que es resistir, pero también nos dimos cuenta que teníamos que ir más allá de la resistencia y plantearnos la conquista del poder para poder realmente transformar la condición subalterna de los pueblos indígenas bolivianos. ¿no? Entonces, eh, creo que esto yo se los comento un poco. Insisto, como para llamarlos al debate, llamarlos a la reflexión, acerca de qué, de qué tipo de, de procesos están viviendo en nuestros países, en nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Es decir, nuestras comunidades están en un momento de, de, de dominación hegemónica, es decir, realmente nuestros pueblos o nuestras comunidades en las que nosotros vivimos o trabajamos o en las que acompañamos, están realmente en un proceso, digamos, de, vamos a decirlo así, este de control absoluto hegemónico. O, este, o están en un momento de toma de conciencia, en un momento crítico de tomar conciencia de la dominación y de, y de la necesidad de empezar a transformar esta dominación, o están ya en una fase más, vamos a decirlo así, se oye muy mal, pero lo voy a usar nada más como para ejemplificar, en una fase más avanzada del proceso de, de emancipación y de liberación, eh, tratando de transformar sus condiciones, de, de ejercer el control de sus territorios, de sus comunidades, de incluso estar produciendo sus propias leyes, sus propios acuerdos eh, comunitarios o intercomunitarios, eh, o están incluso planteándose la posibilidad de conquistar el poder, eh, y, o, o más que hablar de conquistar el poder, de arrebatarle el poder a las élites, ¿no? que también sin duda alguna es parte del, proceso, del propio proceso de la, de la lucha de los pueblos o de los movimientos sociales. ¿no? Entonces, eh, no pretendo yo aquí calificar ni decir cuál es mejor que cuál, sino más bien de tratar de hacerles estas sugerencias de estos planteamientos para que nosotros podamos tratar de identificar eh, o, o tratar de caracterizar, eh, digamos, cuáles son las, las, las condiciones en las cuales se encuentra eh, nuestra comunidad, nuestra organización, nuestro movimiento o nuestro país en relación a, al poder, en relación a la dominación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, esta idea de la resistencia, de la liberación, de la emancipación, nos puede llevar a plantear, eh, digamos, un, un ejercicio interesante de crítica y de reflexión eh, para eh, tratar de incidir en ello, es decir, no solamente entender cómo se está dando este proceso, sino también eh, incidir en poder transformar estas, estas propias condiciones, pero, eh, pues como decían por ahí algunos autores, eh, muchas veces para poder transformar la realidad que, que vivimos, pues es importante también entenderla. Es decir, sí es muy importante, por supuesto, la práctica, la lucha, la transformación, la organización, el movimiento, pero eh, muchas veces también, eh, y hay que ser autocríticos en ello, y no lo digo yo por, porque pretenda colocarme por encima de, sino más bien porque yo también he sido eh, parte de algunos eh, colectivos o movimientos, y hoy, hoy día, por ejemplo, a la luz de de diferentes eh, pues, experiencias que me ha tocado vivir, eh, pues puedo reconocer que algunos de los movimientos y algunas de las organizaciones también han cometido sus propios errores en las que yo he participado, no hablo de las otras en las que no he participado, pero sí en las que yo he participado, y muchas veces tendemos mucho a idealizar, a romantizar el movimiento y a pensar que en el movimiento social o en la organización todo es conciencia, todo es transformación, todo es claridad política, etcétera y que no se cometen errores, pero también hay veces que se cometen errores y muchas veces estos errores se cometen porque no existe una lectura, vamos a decirlo así, detallada y un buen entendimiento de lo que es la realidad política que estamos viviendo. Les quiero poner un ejemplo. no Cuando se dio el, el movimiento, y digo, lo, lo, este ejemplo lo pongo porque es un movimiento en el que me tocó participar ya hace poco más de 20 años y en el cual, eh, vamos a decirlo así, eh, eh, han pasado ya los suficientes años como para que ahora yo ya pueda reflexionar y, y un poco a, a toro pasado, como se dice por ahí, pues pueda yo como decir, bueno, creo que cometimos varios errores, ¿no? Me refiero al movimiento estudiantil de 1999 y 2000 en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que era un movimiento que buscaba eh, luchar por la educación pública y gratuita y porque no se privatizara la universidad. Eh, en, aquella en aquellos entonces, el, el, el movimiento estaba un poco dividido en diferentes acciones, una era la facción de los ultras, como les, se les decía, y otro era la facción de los moderados. ¿no? Los ultras querían ganar todo, ¿no? o sea, lograr, eh, pues, digamos, eh, este, eh, eh, obtener todas las, las demandas que, estábamos que se estaban planteando el movimiento, y la parte de los moderados decía, bueno, vamos a negociar, a lo mejor no logramos, de las 10 demandas que tenemos, a lo mejor no logramos 10, a lo mejor logramos 8. Y si logramos 8, pues ya es un avance. Es mejor lograr 8 eh, que no lograr nada, ¿no? Y porque si le vamos, si le apostamos al todo o nada, corremos el riesgo de que nos repriman y de que por tanto, este, nuestro movimiento fracase, ¿no? Al ser reprimidos vamos a tener a lo mejor presos en la cárcel y nos vamos a concentrar más en sacar presos de la cárcel en lugar de estar, este, concentrados en las demandas de nuestro movimiento estudiantil, que es gratuidad en la educación y muchas otras cosas. Entonces había un debate muy fuerte entre los que eran este, los moderados y los que eran los ultras. ¿no? Eh, y de repente eh, en las asambleas se imponía mucho la perspectiva de los ultras, no los que iban por el todo o nada. Y a veces los moderados pues justo eran tachados de moderados, no eran así como yo no me ubicaba en ninguno de los dos bandos. Eh, realmente este, aunque simpatizaba un poco más para algunas cosas con los ultras y un poco más con los con los moderados, pero al final de cuentas siempre terminábamos votando en las asambleas por la perspectiva de los ultras, y, este, y esta perspectiva de los ultras dificultó mucho la negociación con las autoridades, de tal suerte que eh, se tensó al máximo posible digamos, eh, eh, la relación con el Estado, y el Estado terminó por reprimirnos. Eso no quiere decir que nosotros hayamos buscado la represión, ni mucho menos. El Estado estaba buscando el menor momento, la menor provocación para reprimirnos, y, y lo encontró cuando el movimiento nuestro estaba dividido. ¿no? Entonces, un poco lo que quiero ir con eso es que eh, muchas veces los propios movimientos, eh, este, cuando, cuando tienen poca posibilidad de negociar o no quieren negociar, eh, eso está muy bien porque la dignidad, la dignidad, como muchas veces se dice en los movimientos sociales, la dignidad no se negocia, ¿no? o sea, no voy a, a negociar mi dignidad. Pero muchas veces esta idea de la, la dignidad que no se negocia, entra en contradicción con la realidad política del momento, no por la coyuntura del momento. Entonces, hay veces que los movimientos sociales, aunque en su discurso hacia afuera, digan, la dignidad no se negocia y no voy a negociar mis derechos, pero al final, por la vía de los hechos, muchas veces terminan por negociar. Porque si no negocian, eh, si negocian tienen la posibilidad, no la certeza, pero sí la posibilidad de lograr algunas de las demandas que se plantearon, aunque no todas, por supuesto. Pero si no negocian, tienen la posibilidad también de o lograr todo o no lograr nada, ¿no? dependiendo de la correlación de fuerzas. Entonces, muchas veces los movimientos tienen que buscar, eh, digamos, esta, eh, tienen que, vamos a decir, oscilan entre la dignidad que no se negocia y los derechos que no se negocian y la realidad política que se impone, la correlación de fuerzas, para decir, bueno, vamos a negociar, vamos a tener que negociar porque si no negociamos, corremos el riesgo de perder todo. negociemos este, logremos un poco de lo que estamos pidiendo y después nos volvemos a reorganizar y articular para poder lograr este, mucho más de lo que ahorita estamos logrando negociar. Entonces, eh, vamos a, lo, lo pongo un poco estos ejemplos, espero sean explícitos, para señalar que eh, l, muchas veces los movimientos sociales que están en, en lucha, en resistencia o que están en un proceso de lucha por la liberación, eh, están totalmente, digamos, sujetos a una situación específica que es el oscilar entre lo deseable y lo posible. Es decir, el movimiento siempre va a luchar por lo deseable, no, por, por lo que desea, por sus, por sus planteamientos más radicales, pero muchas veces va a actuar políticamente en función de lo posible. Y lo posible muchas veces está en función de lo que es factible, es decir, de lo que es posible negociar. Eh, yo les quiero poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que creo que puede ser todavía más ilustrativo. Eh, tengo, yo bueno, yo participo, en, soy parte de un sindicato, ¿no? De un sindicato de, de, de, de, de, de Lina, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, eh, donde pues somos alrededor de 900 agremiados en este sindicato. Somos un sindicato ya muy viejo, tenemos muchos años como sindicato, y somos un sindicato, vamos a decirlo así, un poco radical en sus planteamientos, ¿no? Somos un sindicato que regularmente tiene posturas muy radicales, muy de izquierda, es un sindicato que siempre se ha caracterizado por solidarizarse con los movimientos sociales, con el movimiento zapatista, con los movimientos campesinos, etc. ¿no? Pero eh, hoy día la gran mayoría de mis compañeros eh, sindicalizados pues son personas ya muy grandes de edad, en términos este, eh, digamos, de, de, de grupo de edad, pues la gran mayoría de las personas que están eh, en el sindicato son personas que están arriba de los 65, una buena parte entre los 70 y los 75, y una buena parte ya incluso arriba de los 80. Eh, digamos que como el 60 o 70% del sindicato eh, está, vamos a decirlo así, eh, en una edad muy avanzada. Otra parte del sindicato son personas muy despolitizadas, no, o sea, aunque el sindicato se ha mantenido, se ha caracterizado por mantener una, una, post una postura muy radical, siempre muy cargada hacia la izquierda en muchos temas, también es cierto que hay una, un grueso del sindicato que es muy apático y que no se mete y que no opina y le vale un cacahuate la vida sindical y la lucha política. Y habemos otro sector que, vamos a decirlo así, estamos también ubicados en la izquierda, pero somos como los más jóvenes, no vamos a decirlo así, ni ya ni tanto, ¿no? no somos realmente jóvenes, pero pues somos como arriba, abajo de 50 o de 55. Y regularmente los compañeros que están en, la, en, la, en, el, en el ala más radical y que son los mayores, regularmente cuando hay alguna lucha que se quiere dar desde el sindicato, siempre dicen vamos a, la, a convocar a un mitin, vamos a ir a una marcha. Y eso está muy bien, ¿no? porque hacemos presencia pública, este, visibilizamos nuestras demandas nuestras luchas, a veces son demandas que tienen que ver con cuestiones internas ¿no? con cuestiones laborales, salariales, etc a veces tienen que ver más bien con cuestiones de índole este, de lo que es nuestra materia de trabajo que son zonas arqueológicas, etc o a veces incluso más bien es en solidaridad con otros movimientos ¿no? el problema es que de un año, unos años para acá cada que desde la dirigencia de nuestro sindicato se convoca a una asamblea, a una marcha o a un mitin pues son marchas, mítines y asambleas en las que se, se lanzan proclamas muy radicales, ¿no? Este, todo o nada, ¿no? Compañeros, todo o nada, casi, casi patria o muerte venceremos. Pero resulta que a las marchas, a las asambleas y a los mítines llegamos cuatro o cinco personas, diez, cuando mejor nos ha ido veinte, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, nuestras demandas son muy radicales, son muchas veces de no bajar la guardia, de no, de no negociar, de ir por todo, por conquistar todas nuestras, nuestras demandas, nuestro pliego petitorio, y nu nuestra, nuestras demandas y la radicalidad de nuestras demandas ya no tiene correspondencia con la fuerza social que podríamos tener. ¿Por qué? Porque pues, tú llegas con demandas muy radicales y te paras en la puerta de la autoridad a la que le estás reclamando algo, pero resulta que es, la autoridad se asoma por la ventana y ve que son cuatro o cinco personas, pues dice, este movimiento no tiene fuerza, ¿no? este movimiento no tiene... Este poder de convocatoria, ni entre ellos mismos tienen poder de convocarse a sí mismos, ¿no? Entonces, pues, más que nos tomen en serio, ¿no? Y que realmente digan, ah, sí, los vamos a atender en sus demandas, este, pues, más bien yo creo que hasta les damos risa, ¿no? Porque dicen, no, pues, estos cuates bien radicales pero son cinco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor nuestras demandas son legítimas, nuestras demandas son eh, muy dignas, ¿no? Este, eh, nuestras demandas son radicales, pero, pero lo radical no se corresponde o, o deja de ser factible con la correlación de fuerzas políticas que nosotros podemos establecer. No es lo mismo que nosotros lleguemos 300 o los 800, que somos casi 900 agremiados, que tomemos el edificio de la autoridad o que, o que tomemos una avenida y detengamos la avenida o de que este, hagamos un mitin y seamos ahí una masa de gente manifestándonos, a que seamos cuatro o cinco personas con cuatro o cinco pancartitas ahí, con posturas muy radicales, pero sin fuerza política. Entonces, un poco a lo que voy es esto, es decir, eh, muchas veces la lucha política por la, por la resistencia o por la emancipación está estrecha o directamente relacionada con la capacidad de fuerza, esto es un concepto de Gramsci, con la capacidad de fuerza, de movilización, de lucha que tiene un movimiento social. Eh, porque sí, mis demandas podrán ser ejemplares, maravillosas, radicales pero si yo no soy capaz de convencer a los de al lado de que estas demandas son muy, muy este, radicales y, y, y que todo el mundo debería de sumarse a ellas, pues por más que sean muy este, radicales pues estas demandas no generan transformación alguna, porque la hegemonía está en otro lado, ¿no? la dignidad a lo mejor está de este lado, pero la hegemonía está por otro lado, entonces eh, un poco lo que voy es eh, y con eso quisiera cerrar es a que tratemos de ubicar nuestros procesos en los que estamos en esta correlación o esta relación entre lo, lo deseable, ¿no? lo posible y lo factible. Estos tres conceptos son fundamentales para los movimientos sociales. Lo deseable son las demandas, es lo que se busca, son, es lo que se quiere transformar, la dignidad, lo que no se negocia. Lo que en términos ideales no se, no, nunca vamos a negociar. Eso es lo deseable. Por otro lado está... Lo posible, es decir, lo que realmente podemos lograr en función de lo que es factible. ¿Qué es factible? ¿Es factible movilizar a mil personas? ¡Órale, pues vámonos con todo en esta lucha! Ok, nuestras demandas son muy radicales y son muy, están muy bien pensadas, muy bien argumentadas, son dignas, pero somos cinco. Luego entonces, nuestras demandas no son posibles porque no es factible, eh, porque no es, no es no, digamos, vamos a decirlo así en estos términos, no, no podemos llevarlas por la vía de la factibilidad de estos planteamientos. Entonces, eh, creo que es importante tomar en cuenta estas tres dimensiones, lo deseable, lo factible, y lo posible, para tratar de entender el proceso, el momento de lucha, de resistencia o de emancipación en el que nos encontramos en nuestras organizaciones, en nuestros colectivos, este, en nuestros países. Porque si no corremos el riesgo de eh, fracasar en lo que estamos intentando lograr, y cuando la cuando un movimiento social fracasa pues la gente se desmotiva se desmoviliza eh, y pues difícilmente sale otra vez a, a luchar para para pues la gente no le gusta no está deseosa de acumular fracasos no la gente se organiza y lucha pensando en que va a triunfar a lo mejor lo logra a lo mejor no pero siempre se lo hace pensando en que va a triunfar nadie se organiza pensando aunque hay hay por ahí quien decía no la izquierda parece que está siempre este acostumbrada a acumular fracasos no y parece que nos organizamos una y otra vez para siempre perder, ¿no? Pero eh, lo que nos han enseñado algunos movimientos latinoamericanos o varios movimientos sociales es que también los movimientos sociales pueden triunfar. Desde pueden detener un proyecto o un megaproyecto extractivista hasta pueden este, tomar el control de un ayuntamiento, de una municipalidad o pueden incluso tomar el control de un país, ¿no? Ahí está el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Con todos los debates que pueda generar, ¿no? Entonces, eh... Un poco iba hacia esta idea, de, hacia estas reflexiones, la sesión del día de hoy que yo les quería compartir, para plantear esta idea de, eh, por un lado, eh, resistencia, liberación, eh, por otro lado, quiebre hegemónico, como ya decíamos, como un momento importante de la, del proceso de liberación, pasando por la resistencia, y por otro lado, estas tres dimensiones entre lo deseable, lo posible y lo factible, en función de las capacidades organizativas más allá del romanticismo de, de lo que queremos lograr o del movimiento social, eh, ahora sí que plantearnos un poco con pies de plomo sobre la tierra para desde ahí saber a qué le estamos apostando y a qué no le estamos apostando. Este, y saber si las, si las apuestas que estamos dando desde nuestros procesos, desde nuestras comunidades, este, pues si realmente eh, son factibles o no son factibles. Si no son factibles, pues entonces mejor esperemos un poco, acumulemos más fuerza, reorganicémonos al interior y salgamos a dar la lucha allá afuera cuando realmente tengamos la posibilidad de hacerlo, no cuando este, realmente lo único que vamos a dar es un poco lástima y tristeza, ¿no? o risa, frente a nuestros propios adversarios. ¿no? Y les digo, esta experiencia que les comparto no lo hago nada más desde, la, desde un debate teórico, desde los autores, sino también desde mi propia experiencia en los movimientos sociales en los que he participado, y les digo, desde hace 10 años, participo en un sindicato, este, y eh, bueno, pues es, un, es un sindicato de izquierda, pero con estos vicios o con estos problemas que ya difícilmente puede resolver y que, y que vamos, es pues un problema, como yo se los comparto, el tema de la edad, el tema de los compañeros apáticos, pues es un tema que a lo mejor podríamos resolver generando más labor de convencimiento y de concientización, pero el tema de los compañeros que, que ya incluso hasta por su propia edad ya no pueden, muchos de ellos incluso ya no están en posibilidades de salir o de caminar, eh, y mucho menos de ir a una marcha, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, recuerdo la, la última vez que hicimos una movilización eh, antes de la pandemia, pues buena cantidad de los compañeros que estaban marchando ahí muy dignamente, de los poquitos que habían ido, pues muchos iban en, en silla de ruedas, otros iban con bastón, y digo no está mal eso, al contrario, este, eh, pero ellos mismos decían que se sentían ya como vulnerables, ¿no? porque me acuerdo que era una marcha del, este, una marcha del 2 de octubre este, eh, en, en la Ciudad de México y habíamos formado un contingente íbamos en esa movilización pero nuestros propios compañeros mejor terminaron por salirse de la marcha porque la mayoría dijeron, no, pues mejor este, eh, nos salimos antes de que aquí nos pase algo no ya estamos demasiado este, eh, mayores para andar en estos trotes ¿no? o cuando hemos incluso hecho movilizaciones, pues eh, procuramos ya mejor no hacer movilizaciones presenciales porque pues eso, este Ahora, eh, les digo, no logramos juntarnos más de 10, 15 personas. De hecho, ahora las movilizaciones que hemos hecho han sido una buena de ellas más bien virtuales. Ahora que, que está este tema del Zoom y de la virtualidad, nos hemos movilizado virtualmente y hemos tenido más, más quórum. ¿no? no se juntan los 800, pero se juntan unos 100, 120 compañeros en las reuniones que hemos tenido, vamos a decirlo así, mítines virtuales. Pero también nos enfrentamos al problema de que la mayoría de nuestros compañeros pues no le entienden a las plataformas electrónicas, al Zoom, etcétera, ni, ni muchos de nosotros. Y entonces, pues eso también hace que muchos de ellos no, no, no sean parte de estas acciones colectivas. ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejo para no alargarme demasiado y espero no aburrir, haberlos aburrido mucho con este video y que estos ejemplos eh, hayan servido de algo para, para sus propios procesos.